Tell me, what did Minx say to you, he hissed at you, what did he say? He said, I can smell your cut. I see, I myself cannot. Cambies al fin, no eras así, si cambiezo por el build de este drip, ya me aburrí, no me rendí, no pienso rogarle a nadie, soy king, yo he cambiado porque coro. Tengo que hacerlo Porque si yo no lo hago Me quedo esperando Y no es nada bueno Se alargan todas las peleas Quedo sin ideas Para escribir mis letras Y si me quedo sin ellas No tendré mareas Que me hagan limpieza Mira niño pijo No te importa Si me dedico a trap problemas Me planeo hacer historia Así que calla la boca Piensa en tu trayectoria quiero problemas de alguien más por culpa de nunca haber probado todo lo que es el significado de amar deje penumbras y lloros en una persona que solo me quería adorar negro como es que los raper usan sus desgracias no sé cómo hacen pero todos hacen magia he escribido temas mientras estoy en desgracia y todo lo que he sacado es pura ignorancia arrogancia que me sigue la que me nubla de inseguridad, lo cual me que el talento que traigo, no está ayudando a mi integridad pero no hago intentos para terminarlo igual manejo todos los flus de infarto no dificulta lo que hago, Muchas preguntan cómo es que yo armo la estructura en la que caigo, pues vienen de muchas horas sentados buscando el cómo estructurar bien pesado, luego de un año aprendí a mi las que yo escribo no salen a luz Porque no estoy a la altura de grabar todo eso boom. Yo no me dedico solo de hablar de temas tabú También te hablo de cómo te pisoteo con mi crew Ya me se ve, así que me dicen agua tener Mis letras son un medio de temer ¿Qué voy a hacer? Nada más que dedicarme a crecer Mejoraré mi estructura también e intentaré no volver a caer Ya, ya me se ve, así que me dicen agua pido un deseo e intento que todo sea como quiero yo no me acelero porque si lo intento de nuevo me pego en el ruedo no soy en nada poético